Me he quemado, tío ¿Qué hace? Ya nos vieron Tienen un miedo para entrar Wow, voa, wow, caro. NC4. Deploying Yo vine allí, boludo. Pomba. Bueno, ¿Quieren drop? ¿Eh? Ahí tenés No, no, este te tiró una acá. ¿Quién me agarró? Ah, Bolet. No, quería comprar a P y compré la T una no teco con particular. Dale, que los comía todo con eso. No, no comía nadie. Mira 75. ¿Se uno? No larga. Murió. No, lo quería faquear a él. Squirt. No, ah, lo había escuchado, pero. Parece que me venían los otros. Se me rompe el mouse, boludo, se me rompe el mouse. En este también me pasa. Por <risa> oh, cara, bueno, bueno. Oh, cara yo! acá en biblioteca creo time de fuz corremos. fuz mano. En banana Corremos, ¡Pasen! Ah, ya he limpiado el... Eh, amarillo se escucha ruido nada más Pero va conectando el micrófono Mira, se Ay, qué desastre Muerto uno en el medio Voy a buscar la bomba, concha. Ya <risa> te puta, le libre, le libre, que de blanco lecho. Otro sepulcro, ah. Ahí está. <risa> ah, <¡Aquí> está! <risa> Clara, pito. Tu, -tu Che, ¿saben el dato este? Saben que estás muy grande y cuando pasás por la iglesia el cuero no te lo. ¿Saben en qué se parece a la Torre de las lasaña? ¿Qué? Piso carne, piso carne, piso carne... No, la mataron con el golpe de la granada. ¡Ay! Dale que hacemos perfect, boludo No mueran, no mueran ¡Ay! ¿Esto no, sí, por... que sos un virgo puto? Abuela, ¿Eh? vuela! ¡No, el que hace la bomba varanda! <risa> ¿Este desierto se tro. <fave> Ay. Ay. <trujito> Ay. <trujito> <trujito> oscuro cuidado no, no. que le arreo boludo, que malo no, como le voy a arrancar Perdón, man, te por la espalda Nada, si sí, nos caen Ay, no ¡Ah! Ay, humilladísima, <ríe> Unidadísima no. ¿Otro más medio? Dos no, medios, dos medios No, lo quería faquear okay. Dos cavernas Ahí está Ahí está Ayuda Están en palacio Buena No llegas, no llegas Agarra la acá. No, no, no, los ahora los no los No, la gran es que tira Tres pedidos Con apego No piqué, no piquen no. A ver, no, no me no verde si querés yo no quedo. una encilla con AP Muerto uno medio Dos medio Mira, noventa y Bomba, bomba en caverna palacio, palacio, palacio. Uno, menos cincuenta Corre escondete, corre escondete. No, no llega! va. flash medio. Cuatro a rosa por ahí. Amarillo para derrotar, weón. Y todavía nos vence cuatro. Murieron los dos de medio. Tienes <risa> ¿Tenés griple morado?